Hola a todos, eh, mi nombre es Ángel González, soy el coordinador del equipo SCOCAU. Estaba aquí comprobando si le había dado bien a grabar y... Bueno, creo que sí. <ríe> creo que todos pues, esté grabando. Eh, vamos a arrancar ya esta breve formación donde lo que vamos a aprender, sobre todo, es eh, creación de libros digitales utilizando la herramienta de autor Escolarium. La verdad que al poco de estar en Escolarium, cuando un docente lo conoce, cuando se siente un tanto seguro de las funcionalidades, el siguiente paso, obvio y habitual, eh, siempre es empezar a crear contenidos. Cuando hablamos de creación es muy importante no, no pensar en un proceso complejo y detallado de un contenido amplio, sino más bien como un enriquecimiento de algún material que ya utilizamos. Digamos que es poner un poco algo más ¿no? de, de nuestra parte como un material más de los tantos que ya tendremos. Además, es un proceso creativo, a veces, de unión, ¿no? de diferentes fuentes que tenemos, ya sea encontrado en Internet, ya sea un material editorial o ya sea un material libre que podamos encontrar en Escolarium o en cualquier otro lugar. Pues bueno, eh, ese esfuerzo educativo que siempre tiene el docente de darle orden a todo. ¿no? Por eso esta parte de creación es muy buena por eso, ¿no? porque de alguna forma ordena a los actores en, en la escena yo voy a compartir eh, mi pantalla y voy a apagar mi cámara para tener la mejor conexión posible vamos a ello y ahí, ahí vamos en principio mi pantalla se tiene que estar compartiendo Necesitará un, poco, bueno, pues, <ríe> un poco de paciencia y, y ya está <ríe> Y bueno, lo que se verá cuando se comparta es eh, la pantalla inicial de, de la plataforma Escolarium, porque como sabéis se accede en escolarium.educares.es con el usuario y con la contraseña de Rayuela. Todos los centros de Extremadura eh, pueden acceder. De hecho, todos los docentes encuentran cada día y los alumnos, bueno, pues eh, dependiendo de vuestra modalidad en la que estéis en el proyecto, pues eh, días antes o, o días después. Pero de forma sobre todo regular. Bueno, no voy a pararme ninguna funcionalidad de Escolario. Voy a ir directamente a contenido, porque esta formación es de creación de contenidos digitales, como he dicho. Y bueno, pulsando en contenido, este es un usuario con rol docente. Pues nada, yo tengo aquí por diferentes cosas que he venido utilizando, ¿no? Algunos materiales que he encontrado en recursos, algún libro de prueba que he hecho. Y lo que vamos a hacer para esta práctica es crear un nuevo libro. Siempre que hablamos de la herramienta de autor, es algo que suena muy grandilocuente, pero realmente es este botón. Aquí en la, en la barra lateral derecha, que lo estaréis todos viendo, pues le damos al botón de nuevo libro y ya se nos abre. Y esto sería crear material en Escolarium, sería crear libros digitales. En Escolarium es muy importante comentar que un libro digital es un conjunto de actividades organizado por temas conjunto de actividades organizado por temas. Insisto mucho en el término porque, por desgracia, cuando creamos contenido solemos utilizar muchas palabras diferentes para referirnos a lo mismo y al revés. <risa> por ejemplo, a veces nos referimos a contenido, como yo he hecho ahora, a libro digital, a recurso, a actividad, a transparencia. Así que yo creo que es bueno dejar eso claro, ¿no? que un libro digital... Es un conjunto de actividades organizado por temas y será como yo llamaré a, a todo hoy. ¿no? Bueno, pues Como ejemplo del título del libro, lo que voy a hacer es una operación sencilla y habitual que vosotros eh, podéis hacer como, como docentes. Es partir de un material que ya tengo y transformarlo en un libro digital con diferentes actividades, retos para los alumnos, lo que sería en una propuesta pedagógica. El material que tengo es sobre eh, monumentos de Mérida, ¿no? entonces lo voy a llamar Conoce los Monumentos de Mérida. En descripción, en asignatura y curso, lo puedo dejar en blanco de momento, pero también es, es bueno rellenarlo. En asignatura, esto va a ser, por ejemplo, una tarea para por ejemplo, para historia, para asignatura de historia, en la parte que se habla de Mérida, la parte local, ¿no? y en curso, pues bueno, como es muy muy sencillita, le voy a poner esto de primaria. Vosotros esto ya lo tenéis mucho más claro, ¿no? Sois docentes de una asignatura, ¿verdad? así que pensáis en esto a priori, no a posteriori, casi como yo para hacer este ejemplo. Le doy a OK y si os fijáis, mirad, ya tengo creado una estructura de temas aquí en la parte izquierda y de actividades en la parte derecha. Estos son temas y actividades que Escolarium me crea, digamos, de, de prueba, ¿no? para que no me quede una pantalla en blanco y que me muestre algo, ¿no? y que quede pues, algo más o menos estructurado y sea más fácil para vosotros, como quien dice, entenderlo. Como no tiene mucho valor, yo me lo voy a cargar y voy a empezar 100%. Como veis, estoy pulsando el botón de la X, es bastante intuitivo, y directamente este botón de la X significa pues, que puedo mmm, borrar. Ya he borrado todo. Y fijaros en esta parte de la esquina superior derecha, que es muy importante. Aquí, como veis, pone cerrar modo edición. Si lo cierro, vería esto, que básicamente es, pues nada, porque como no hay ni temas ni actividades, me sale una pantalla en blanco con los logos y poquito, y poquito más. Pero esto que he hecho es muy, muy, muy útil, porque directamente cerrando el modo edición, lo estaría viendo en modo ver. Que es lo que en Escolaring se llama modo ver y modo de edición. El modo ver es como lo ven tus alumnos. Ah, habéis visto en todo momento, y simplemente pulsando en un botoncito tan sencillo como este. es Ahora activo el modo de edición. Puedo tocar, puedo arreglar, puedo crear cosas. ¿Cómo ven esto mis alumnos? Pues lo cierro y ya estaría. Así lo vería. También, si os fijáis aquí, en la, hay un botoncito de la i con la información. Como veis, me aparece una portada ya por defecto. Esta portada. Es pues, bueno, la, la que viene por defecto. La bola del mundo y los libros es lo que aparece cuando los libros no tienen digamos eh, portada. Y además, pues eh, aquí la pequeña descripción y, y demás. Lo primero que voy a hacer va a ser poner una portada a mi libro. Para eso es tan sencillo como activar el modo edición. Lo he hecho muy rápido, pero fijaros si pone cerrar modo edición es que estamos en el modo edición, estamos editando. Y mirad, ahora cuando despliego este botón de información, aquí me sale este icono. Este icono es un lapicero. Eh, hay gente que ve un clip, entre los que me incluyo. Yo veo un clip también ahí. Pero bueno, siempre que veáis este icono en Escolarium significa que algo se puede editar, que algo se puede crear, que algo se puede cambiar. Voy a pulsar y me permite subir una imagen. También incluso, mira, me la, me la puedo traer de mi Google Drive, porque yo tengo integrado mi cuenta con la de Google. Esto, hay en nuestro canal de YouTube, una sesión específica de esta conexión de Google, que os animo también a, a ver Y bueno, pulsamos aquí el, en el botón subir y me puedo subir pues, una imagen. Para que la formación no fuera excesivamente larga, eh, yo ya me he preparado una serie de imágenes sobre este tema, además de un PDF. Y entre ellas una imagen de portada, que bueno, como vais a ver, es una imagen muy sencillita. La he encontrado en el propio PDF y haciendo una captura de pantalla. Y mirad, voy a cerrar el modo edición. Y ya, pues como veis, mi libro tiene pues una portada, ¿no? ¿Qué crees que no? Esto, cuando salimos fuera, voy a dar a la X en la esquina superior derecha para salir fuera. Cuando salimos fuera, pues veis que tiene pues otro aspecto. Aquí un ejemplo de libro con la portada genérica y otro pues con una portada ya que yo le he puesto, y bueno, pues la cosa pues queda bastante mejor, no lo voy a negar. Como veis, el libro, como os he dicho, es de Monumentos de Mérida, y la portada, pues bueno, la he sacado de un manual libre, que es Ciudades Patrimonio de la, de la Humanidad, como es como en Mérida. ¿no? Voy a activar el modo de editar, y ahora voy a crear, pues digamos, una estructura de temas. Como estructura de temas podéis crear lo que queráis. Por ejemplo, si vais a hacer un libro completo, eh, organizado en temas como podría ser la estructura habitual de un libro editorial. pues Por ejemplo, pues, puedes poner tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Pero yo, por ejemplo, como esto va a ser una práctica muy sencilla, voy a hacer digamos una, lo que sea una píldora para que los alumnos aprendan pues, rápidamente de lo que son los monumentos o, o los repasen, si por ejemplo son allí. ¿no? Una estructura que funciona bastante bien para este tipo de píldoras es, es solo una idea, vuelvo a repetir, es una de crear una estructura en tres temas, que sea un tema de introducción, un tema de desarrollo y un tema de producto final. Este tipo de estructuras lo que buscan es básicamente presentar un tema a través de la introducción, desarrollarlo, o sea, crear una serie de actividades, poner elementos adicionales, que se metan aquí en esta parte de desarrollo, que el alumno pues, tendría que ir desarrollando, analizando, conociendo. Y luego eh, un producto final para que el alumno pues, nos tenga que entregar algo, algo que va a crear. Algo tan sencillo como puede ser, pues, no sé, una reacción, un trabajo, unas fotografías. ¿no? O sea, un poco, esa es un poco la, la, la idea. Si lo ¿no? fijáis, eh, en estos temas también tengo aquí lo que sería un, lo que sería un banner, ¿no? esta imagen que aparece aquí con los cuadraditos de Escolarium. Si están los cuadraditos de Escolarium, es que es una imagen, digamos, eh, por defecto. Es decir, cuando no ponemos imagen, es lo que, lo que sale. Pero bueno, yo quiero ponerle una imagen y también me he preparado un, un banner. Lo que sea una imagen de banner. Voy a subirla, he dado, bueno, he dado este botón, no sé si se ha visto, el botón de cambiar imagen. Es algo diferente aquí, curiosamente. No se sé editar temas, se da el botón de cambiar imagen. No es, no es lo habitual en escolar escolario, pero en este caso sí que directamente se, se hace así. Y bueno, lo que voy a hacer es buscar eh, la imagen. ¿no? ¿Veis que me la ha creado aquí? Se llama Banner. Y bueno, eh, se me ha puesto aquí, ¿veis? Ahora pues tiene otro, otro, otro aspecto. Voy a poner también el Banner en el tema de desarrollo. Automáticamente cuando subes un Banner se mueve el tema, ¿ves? Yo lo estoy subiendo en el segundo tema, ¿ves? Pero en el momento que lo subo, me ha abierto el tercero. No sé, no sé por qué hace esto. Pero bueno, es tan sencillo como estar un poco atento y darnos cuenta en qué tema estamos en cada momento. Bueno, pues ya he metido el, el banner. Cerramos modo de edición y mirad lo que tengo ahora. Pues ya tendría mi portada, mi libro, mi tema de introducción, que no hay nada, hay actividades, mi tema de desarrollo, que tampoco hay nada, y mi tema de producto final. Algunos aspectos interesantes. Eh, si os fijáis, para editar temas hay un botoncito también de lapicero, además del de la imagen que hemos usado para meter esta, esta imagen visual. Si pulsamos en lapicero, me salen eh, dos opciones muy chulas. Una se llama visible y otra solo visible para el docente. Si, desacti si desactivamos, por ejemplo, la opción visible, lo estoy desactivando en el botón desarrollo, por cierto. Pues mirad lo que ha ocurrido. Parece que no ha pasado nada. Pero si nos vamos al modo ver, eh, automáticamente el tema ha desaparecido. Esto es pues, bastante útil para, por ejemplo, cuando estamos creando un tema nuevo. Eh, lo ideal es que lo, no lo pongamos como visible, porque tened en cuenta que este libro lo podéis compartir con vuestros alumnos en el, en el momento y, y directamente ellos lo verían. Eh, es bueno poner los temas como no visibles si el libro ya está compartido con nuestros alumnos, para de esta forma pues, ir mm, creando el libro. <risa> ¿no? En libremente, esa, creando este tema, perdón, no, creando este tema, y ya cuando lo hayamos terminado, pues, hacíamos el modo editar y digo, bueno, ya está el tema terminado. Que lo vean ya mis alumnos. Le doy a visible y... y para adelante, ¿no? Pues ya, pues ya sí que lo, lo verían. Cuando vemos eh, el otro botón de solo visible para el docente, pues su funcionamiento es específicamente ese. Esos son temas que solamente el docente pueda ver. De hecho... Eh, si lo marcamos eh, así sería y, y bueno pues la idea es que solamente el docente lo pueda, lo pueda ver, ¿por qué el docente solamente lo va a querer ver? pues mira, voy a poner un ejemplo muy directo y muy clave voy a poner un tema que se llama el solucionario lo pongo solo visible para el docente le doy a ok eh, identificaréis estos temas porque entre paréntesis les pone una P mayúscula al final que es una P de profesor, y lo cerraría. ¿ves? De esta forma, el docente sabe que sus alumnos lo que están viendo son estos tres temas. Y este, como pone P entre paréntesis, significa que solo lo ve el docente. Un solucionario pues, sería un ejemplo muy claro de material que solo vería el docente. De hecho, esto es lo que suelen hacer las editoriales. ¿no? Mandan el libro y ponen un tema no solo visible para el docente, como por ejemplo pues, esto con el solucionario, con la guía didáctica, con, eh, los audios, ¿no? para tener el todos organizados. Los típicos materiales para el profesor, que seguro todos conocéis. Este tema me lo voy a cargar porque no tiene más mayor importancia. Y bueno, pues aquí tendría introducción, desarrollo y producto final. Como os he dicho, eh, esta forma de trabajar lo que busca es que, nada, pues eso, simplemente pues que un tema lo desarrollemos, lo introduzcamos, lo desarrollemos. Y luego lanzamos un reto a los alumnos. Yo le voy a ir desarrollando un poco, digamos, todo sobre la marcha. Voy a empezar primero por el desarrollo. Y lo que voy a hacer es añadirme pues, el PDF que os he dicho antes. ¿no? Que es un PDF sobre monumentos de Mérida. ¿no? Voy a poner lectura sobre monumentos de Mérida. Eh, lo he hecho muy rápido. Pero bueno, lo repaso por si alguien no se ha dado cuenta, he dado a este botón tan grande que aquí pone que es el de añadir actividad. ¿no? Lo he pulsado, le he puesto un título y luego, pues nada, como os fijáis, aquí tenéis diferentes campos a rellenar, parecen muchos, pero bueno, son, son fáciles. ¿no? El primero y más importante es el tipo de actividad, ya que dependiendo de lo que pongamos se cambia la parte de abajo, es decir, el resto de campos a, a rellenar. Hay actividades de muchos tipos. Está de archivo, que es básicamente para subir archivos del tipo que sea. Se acepta prácticamente todo tipo de extensión. Lo subís ahí y ya está. Enlace web, para poner enlaces. Así no hay que andar recordando enlaces a los alumnos, que seguramente olvidarán, sino que lo vamos metiendo todos aquí. Muy, muy bien y muy apañados. Libro digital, que parte de un PDF y lo transforma. En, bueno, no solamente un PDF, también algún otro tipo de archivo, pero es idealmente un, un PDF. Y también ves, y paf, también te lo pone aquí. Y te lo adapta al visor de escolarium, te lo transforma en un contenido HTML de forma automática. La evaluación externa, por pues, si hubiera que hacer alguna prueba oral, por ejemplo, y quisiéramos que también tuviera luego reflejo en las notas, lo ponemos como evaluación externa y nos saldría directamente en el libro de calificaciones, aunque no se haga nada en el libro digital como tal. Archivo entregable para entregar una, una tarea. Eh, hay una máxima que quiero transmitir en este momento y es, eh, en escolarium es mucho, pero mucho, mucho, mucho más difícil explicar algo que directamente hacerlo, ¿vale? Que no os satures en ver esta explicación y ver que puedan ser muchas, muchas cosas porque además os digo, es que tampoco hace falta entenderlas todas. Eh, ya os digo, es ir probando ir descubriendo ir, y iris profundizando poco a poco, pero no es para nada necesario saberlo todo antes de empezar. Se va empezando poco a poco y todo al mismo tiempo. Volviendo al tema eh, de lo que yo quería subir aquí, os he dicho que quería subir mi PDF, pero lo podría subir como archivo y directamente yo se baja en el PDF. Pero bueno, prefiero subirlo como libro digital porque así Scolarin ya me lo digitaliza en el visor y ciertamente pues queda algo más, más bonito. ¿no? Le da el libro digital. Hay diferentes opciones, como si lo quiero poner también solo el visible para el docente o, o no. Me pide que suba el archivo. Aquí lo tenéis, voy a buscar. Es un archivo que yo he llamado PDF. Lo empieza a Aquí veis que la barrita se va subiendo. Suele subir bastante, bastante más rápido. Y pasa que ciertamente mi conexión eh, no es la mejor y además estoy. En, en la videoconferencia, compartiendo la pantalla, lo cual hace un poco peor. Y bueno, y siempre veréis que tenéis diferentes opciones para configurar. No tenéis que configurarlas, ¿eh? Podéis dar directamente a OK. Esto vale en casi toda pantalla escolario. <risa> podéis darle directamente a OK y ya sale. Pero bueno, mientras sube, lo puedo explicar un poco. Y bueno, podéis, por ejemplo, personalizar para este tipo de actividad la posición de la primera página. Esto es mm, muy chulo porque, por ejemplo, si el libro tiene una portada, mejor decir que la primera página está a la derecha y así, ahora cuando lo veamos, que lo vamos a ver en cuanto le dé a OK, pues me saldrá todo bastante más eh, organizado. ¿no? Si queremos eh, organizado como si fuera un libro de lectura, ¿no? organizado de una forma más cómoda para esa lectura. El modo de visualización, si lo quiero en una página, si lo quiero en dos. Luego aquí están las tags semánticas y la descripción. Estos están en todo tipo de actividad, prácticamente en Escolarium. Y bueno, las tags semánticas son para que luego se puedan. Eh, buscar, ¿no? porque mucha gente no quiere solamente crear libros, sino que quiere, digamos, compartirlos. ¿no? Entonces, pues, se le pueden poner diferentes palabras clave para cuando este libro en los buscadores eh, estaría estarían identificado con ellas. ¿no? Entonces, sería más fácil encontrarlo. Cualquier persona que ponga monumentos o que ponga Mérida, directamente nuestro libro, el buscador lo devuelve. Le estoy dando el botón OK y mirad lo que ha ocurrido. Ya se me ha quedado. Creada esta actividad lectura sobre monumentos de Mérida. Si lo cierro y accedo a ello, pues aquí lo tenemos. Tarda un poquito en cargar, sobre todo la primera vez, porque de alguna forma tiene que procesar. Pero ya se me ha creado el libro creado dentro de este visor HTML de, de escolar. Aquí en la derecha puedo ir pasando las páginas. Y mira, es un PDF que yo encontré por internet bastante sencillito, pero que me pareció muy interesante sobre las patrimonio y bueno pues aquí ya tendría una actividad creada y los alumnos aquí qué podrían hacer pues básicamente pues leer ¿no? <ríe> leer esta actividad y bueno eh, leer este libro y directamente pues conocer más sobre vida incluso mira también tiene muchas partes en inglés que ayuda incluso pues a practicar la competencia digamos lingüística Bueno, y esto sería pues, un ejemplo de, de actividad en Escolarium. Las más útiles e interesantes son unas que antes he, he obviado y, y se llaman las actividades tipo Blink. He vuelto a dar el botón de, de, actividad, de actividad, de añadir actividad, y voy a poner, por ejemplo, cuestionario. Lo que voy a hacer ahora es eso: crear un cuestionario de comprensión de la lectura. ¿no? la lectura que han hecho sobre Mérida. Y voy a poner un tipo de actividad que es la actividad Blink. ¿no? Cuando hablamos de actividad Blink en Escolarium, nos referimos a las típicas actividades que todos seguro que conocéis de algún libro digital. Es decir, eh, unir con flechas, <risa> ¿no? eh, multirespuesta, sopa de letras, hacer un test, clasificar... O sea, ese tipo de actividades de educación digital, ese tipo de actividades e-learning que bueno, pues, tan conocidas seguro, aunque hayáis hecho pocos cursos digitales, seguro que habéis hecho alguno donde habéis hecho algún test online. ¿no? Puedo configurar para este tipo de actividades más cosas que prácticamente que para ninguno. Como os he dicho antes, lo mejor es ir probando e ir analizándolo. Pero bueno, algunas cosas, por ejemplo, interesantes que podéis probar son eh, el criterio de evaluación. Pueden ser ejercicios, si los queréis considerar como ejercicios de clase, que ellos harán eh, más veces, tantas veces como quieran, y van practicando, es lo que voy a hacer yo. O también podría ser incluso un examen, que la diferencia que tiene un examen respecto a los ejercicios es que el número de intentos en ejercicios es personalizable y en examen, pues obviamente no, es uno. <ríe> ¿no? Le podemos poner un tiempo, si queremos, para que realicen esa actividad, es voluntario, si lo dejamos en cero, tendrán todo el tiempo del mundo. Podemos marcar si queremos que sea repetible, es decir, que si se equivocan, pues podamos eh, resetear la actividad y la puedan volver a hacer. Que sea aleatorio, es decir, que las actividades les salgan de forma aleatoria eh, o les salgan todas ordenadas. Eh, que para pasar de una actividad a la siguiente tengan que haber hecho la anterior. Que sea solo visible para el docente si no hemos terminado. Y le podemos meter las tags semánticas o la descripción. Y luego además, algo muy chulo, es que eh, también le podemos poner un, un estilo para ganar en, en visualización y, en, y que quede todo más... Atractivo. De momento yo lo voy a dejar con el estilo básico y luego ya si eso pues lo cambiamos para que veáis el impacto que da simplemente haciendo un, un cambio. Le voy a dar OK. Y mirad, esta es la pantalla, de, digamos, la pantalla de creación de actividad tipo Blink. Para mucha gente dicen que esto es la herramienta de autor. Y <risa> ¿No? la herramienta de autor de Escolario es esto, las actividades tipo Blink. Todo lo demás... Es atrezo, ¿no? <ríe> Como, en broma, ¿no? Porque sí que es cierto que esta es la parte que más potencial tiene y, y la verdad que es la que, más, la que más gusta, ¿no? Así que, bueno, eh, lo más interesante a ver en esta pantalla es sobre todo pues en esta barra superior, que tenemos dos botones. Uno es el de nueva transparencia y otro es el de eliminar transparencia. Si habéis trabajado alguna vez con PowerPoint seguramente sí, o equivalentes al PowerPoint, ¿no? o sea, lo que sería crear una presentación a modo de diapositivas, pues la metáfora de trabajo es buenísima que la tengáis en mente ahora mismo. ¿no? Porque las actividades tipo Blink funcionan a modo de transparencias. Nosotros lo que vamos a hacer es ir creando diferentes transparencias que aquí abajo, en la parte inferior, ahora hay un uno, porque solo hay una, pues podremos ir complementando y creando... Organizando, concatenando y mejorando. Eh, por defecto me sale una que es de, de texto plano, muy muy sencillita, y bueno, pues nos pide un título y un, y un texto. ¿no? Luego además nos permite, por ejemplo, algunas opciones aquí en la parte de abajo, toda la transparencia, tiene opciones. Una es que esta imagen auxiliar que hemos puesto aquí al lado, eh, primeramente nos permite quitarla o nos permite cambiarla de sitio, ¿no? A de la derecha, a la izquierda, luego podemos poner la más grande, la más pequeña. Pues, bueno, yo la voy a dejar ahí, por ejemplo, a la derecha. ajustar al contenedor o pantalla completa, mediana, pequeña, la verdad que bastantes opciones, ¿no? para mejorarlo. Y luego además, en toda actividad donde podamos escribir, nos aparece esta fabulosa barra de herramientas que bueno, nos permite hacer muchas muchas cosas. También nos permite poner, por ejemplo, una imagen aquí, cambiar algunos estilos de fuente, Subrayar, poner negritas, digamos que es una barra pues, bastante intuitiva, de hecho sigo un estándar para que no sea difícil de, de entender ¿no? estos botones, pues no te falta mucho explicarlos, porque ya seguro que los habéis visto en muchos lugares. ¿no? Eh, yo en esta primera presentación, en esta primera transparencia, siempre me gusta dar la bienvenida a los alumnos y les puedo decir hola alumnos. y nos Vamos a hacer un cuestionario sobre el texto que hemos leído. Si no lo.. ¿Has leído? Por favor, vuelve a él y léelo en detalle. Cuando lo hagas, eh, estarás preparado para hacer este cuestionario. Pasa a la siguiente transparencia y a por ello. Suerte, ¿no? <ríe> y bueno, pues a lo mejor le podría poner alguna imagen también para que esto me quedara más bonito. ¿Más...? elegante. Le voy a poner, por ejemplo, por la, la propia portada del libro. ¿no? Ellos directamente pues ya saben que si le pongo la propia portada, pues de alguna forma pues se hacen la idea que qué es lo que tienen que, que estar relacionado. ¿no? Eh, luego hay otro botón en la parte superior muy, muy interesante, que es el botón de guardar. ¿vale? Es el único botón guardar que está en todo Escolarium, pero es muy importante pulsarlo. Cuando lo pulsas, te sale esta barrita verde de se ha guardado a las 8.03. ¿no? Correcto, vale. se ha guardado a las 8.03, que además puedo compararlo con la hora de mi ordenador. Vale, sí, efectivamente, si las 8.03 ya estoy tranquilo y ya sé que se ha guardado correctamente. Y puedo cerrar el modo de edición y ver cómo lo verían mis alumnos. Pues mirad, así lo verían. ¿no? Una bienvenida muy sencillita. Como la imagen me parece un poquito grande, la voy a hacer un poco más pequeña, siempre puedo ir probando y editando. Voy a guardar. Ahora pues me sale más pequeña, me gusta más así y todo por gusto, ¿no? Estoy así creando y que cada uno vaya haciendo. Y ya pues tendría creada pues mi primera eh, transparencia, ¿no? Digamos. Vamos a ver qué más tipo de transparencia podemos crear en escolario. Para ello me voy al botón de nueva transparencia y lo voy a pulsar. Pulsándolo, eh, fijaros. Me salen los diferentes tipos de transparencia organizados en grupos. ¿no? Los grupos están aquí en la parte izquierda. Tenemos un grupo que es el de contenido. Esto sería pues, para lo que acabamos de ver. Básicamente un, un texto plano. no <ríe> Un texto plano al que le podemos meter algún vídeo, al que le podemos poner eh, algún, alguna imagen. O sea, Digamos que cosas de poco. no Son actividades que están muy bien, sobre todo para la parte teórica. ¿no? Se enfocan bastante bien en la parte teórica de la plataforma. Luego también tenemos la parte de ejercicios autovaluables, que como bien dice su propio nombre, pues son autovaluables. El alumno lo haría y la nota se calcula de forma totalmente automática. Aquí es donde están todos estos ejercicios que os he venido diciendo, eh, que asociamos siempre a la educación digital y alguno más, como tenemos respuesta múltiple, llenar espacios, arrastrar texto con imagen, relacionar, señalar respuesta, clasificar. Luego tenemos eh, ejercicios evaluables por el docente. Son actividades también bastante interactivas que te piden, por ejemplo, hacer una reacción, un dictado, unas respuestas cortas, grabar un sonido, esto es súper útil sobre todo para enseñanza de idiomas, entregar un dibujo, pero la mayor diferencia que hay es que la máquina no las corrige, ¿no? <risa> las corrige directamente un docente. Las máquinas aprenden mucho, <risa> aprenden cada día, pero por ejemplo, corregir una redacción... Un texto escrito, un texto literario, que ¿no? tiene hasta su tinte literario, ahí pues, tiene que seguir entrando, digamos, un docente para poderlo evaluar. Y luego, pues ejercicios autovaluables, que son iguales del segundo grupo, pero digamos que también le incluyen un componente lúdico, como sopa de letras, memoria, crucigrama o palabras cruzadas. Sin más dilación, voy a crear, por ejemplo, una actividad, voy a crear, por ejemplo, esta, una de respuesta múltiple, que son las más sencillas. Eh, si os fijáis, era muy similar a la anterior, pero nos mete algo debajo, ¿no? <ríe> con muchas opciones, que sería eh, el campo ejercicio. ¿no? Eh, las, las, las transparencias de contenido solamente tienen este campo de arriba, que es lo que aquí llamamos enunciado, y luego además tiene aquí la parte de ejercicio. Lo bueno es que en todo tipo de actividad de, escolar, de transparencia de escolario vais a encontrar siempre algún ejemplo ya hecho por defecto, con nombres por defecto, como opción 2, opción 3, que de alguna forma ayudan y mucho, a entender cómo funciona este, este ejercicio. De hecho, también os viene un enunciado por defecto, que es: escoge las respuestas correctas. La verdad, que sin ser un experto en deducción, vais a daros cuenta que esto pues, no tiene mucha miga. ¿no? Porque si veis un enunciado que pone: escoge las respuestas correctas, aquí un campo que pone correcta y que se puede marcar o desmarcar, pues la verdad que no hace falta ser un experto en deducción para ir, para ir entendiendo cómo esto fun, funciona voy a ir haciendo las actividades. vamos la viendo aquí, por ejemplo, pregunta 1. Escoge la respuesta correcta. Voy a quitar este campo de enunciado genérico y voy a poner uno adaptado a lo mío, que a, va a ser, por ejemplo, mmm, cuando Mérida fue declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Pues voy a dar diferentes opciones. Quiero, poner... Quiero dar más opciones porque me, quedan, me, me salen a poco. Le doy al más y puedo meter más. Debajo, tengo por diferentes opciones. Siempre es bueno echarle un ojo. ¿eh? Todas las explican bastante bien. ¿no? Por ejemplo, de usar ejemplos. Aquí no tendría mucho sentido. Usar la imagen auxiliar, que ya la conocíamos. Yo le voy a quitar. Concatenar. Pues, intentando a canterar, no sé Si os fijáis aquí en la parte de abajo, que el 1 y el 2 se unen para que así le salga al alumno Solamente en una pantalla o en varias. Eh, hay diferentes opciones que podéis ir probando. Y nada, pues yo lo que tendría que hacer es marcar una respuesta correcta para esta pregunta. No sé si la sabéis, la podéis poner en el chat, que la sepa. Bueno, pues la respuesta correcta era esta. Veo ¿no? que algunos <risas> habéis acertado, la de 1993. Si le doy a guardar, me aseguro, importante asegurarse, 8.08.54 es la hora de mi ordenador. <risa> Cierro directamente y ya, pues ya tendría la actividad hecha. El alumno vendría, tiene tres intentos porque son ejercicios y respondería. ¿Ves? Por ejemplo, si responde a la primera y clava 1993 y le da a corregir, pues automáticamente el ejercicio sería correcto y se le calcula una nota de 10. Estos son matemáticas puras. Escolarium siempre va creando notas acorde a lo que vayamos haciendo e interactuando. Como aquí he eh, acertado, pues es un 10. ¿no? Esto está correcto o incorrecto, un 10. Luego ya veremos otro tipo de ejercicios, donde automáticamente, pues eh, si hay 5 respuestas correctas, si acierto 3, pues me pondría pues, un 6. ¿no? Si son 5 respuestas correctas, 10 puntos, 10 <ríe> entre 5, 2, ¿has aceptado 3? Un 6. O sea, matemática pura, siempre. Pero bueno, vamos a ir creando más tipos de actividades. Bueno, hay muchas, voy a haciendo algunas representativas para que veáis lo sencillo que es. Voy a crear, por ejemplo, una de rellenar espacios. O sea, ejercicios autovaluables, rellenar espacios. Pregunta 2. Como veis, voy a quitar la imagen auxiliar para que la pantalla se ocupe por completo. Como os decía, me viene un ejemplo en el campo de enunciados. Un enunciado de ejemplo. que Se llama rellena los espacios en blanco. O sea, eso ya nos da una pista buena de cómo funciona esto. Y no solo eso, sino que luego debajo nos dice cómo lo tenemos que hacer. Debes especificar las palabras ocultas marcándolas con dos arrobas al principio dos arrobas o sea, al principio y al fin de palabra. Por ejemplo, la capital de España es Madrid. De hecho, no he puesto Madrid, sino he puesto arroba, arroba, Madrid, arroba, arroba. Y ahora si no me quedara del todo claro cómo funciona esto, es que esto ya es un ejemplo funcional. Le puedo dar directamente al botón de guardar, me aseguro que se ha guardado, cierro el modo de edición y ya lo veo. Ah, mira, el enunciado, correcto, el texto, mira, capital de España es, ah, vale, que donde pongo yo la palabra entre arrobas, automáticamente, mirad lo que pasa. Me, me pone un texto para que el alumno escriba Madrid, por ejemplo. Vale, pues venga, pues ya lo he entendido. Voy a hacer yo ahora un ejercicio adaptado a lo que quiero hacer. Pues mirad, podría ponerme aquí a escribir un texto bastante amplio, pero como tengo la suerte de tener un PDF que ya tiene la información sobre medida que me que me interesa, ¿no? Pues me lo voy a abrir aquí directamente. Voy a abrirlo aquí y lo que voy a hacer es buscar el texto aquí y lo voy a copiar y lo voy a pegar. Me daré una vuelta y digo, anda, mira, aquí hay un texto muy... muy, muy sencillo sobre Mérida, que nada, me parece muy interesante, ¿no? Que me sitúa un poco Mérida en, en el mapa. Pues me voy directamente he hecho Control-C, o sea, lo estoy copiando y ahora pues me lo voy a llevar aquí y lo voy a pegar. Con el control V directamente también funcionaría. Como yo he hecho lo de pegar, me sale esa cajetilla. ¿vale? Esa cajetilla es interesante porque me, me permite a veces... Me permite quitarle el formato. ¿no? A veces cuando copiamos de diferentes, de diferentes documentos, eh, arrastramos formato y luego queda todo un poco más feo. De esa forma se queda todo más limpito, más, más plano. Y bueno, pues ya tengo aquí el texto copiado. Eh, se lo puedo poner un poquito más grande para que lo vean mejor. Eh, pone que Merida es la capital... De Extremadura, bla, bla, bla. Eh, y lo que me había dicho este ejercicio es que yo pusiera entre arrobas las palabras que quisiera ocultar. Venga, pues yo, por ejemplo, voy a ocultar Extremadura. Vale, pues ya está. De esta forma ya estaría oculta. Voy a ocultar también capital. Voy a ocultar también región. Voy a ocultar también estratégica. Voy a ocultar también Cáceres de ocultar para J también venga vamos allá vale eh, venga, vamos a ver Bulto, Portugal Castilla León aquel texto lo cogí un poco al azar lo tengo que reconocer pero la verdad es que es bastante bueno ¿eh? para este tipo de ejercicios las palabras que tengo que tapar son muy buenas muy bien a ella le daría a guardar el enunciado no lo voy a cambiar porque es que la verdad es que me viene el pelo. relleno los espacios blanco. <ríe> Le doy a cerrar. Ay, perdón. A veces me salen aquí de textos de que reinicie la actividad y demás porque como ya he respondido algo. ¿Sí? Y bueno, pues mirad, aquí tenéis la actividad. ¿Veis que ya tendríamos...? <ríe> me ha guardado la primera respuesta de Madrid. ¿no? Ahora tendría que ir cambiando. Entonces ya, pues yo era el uno, pues iría haciéndolo, ¿no? Iría a la capital de Extremadura. Mantén en el centro de la región. Como ves, su ubicación sigue siendo estratégica. A medio camino entre Cáceres y Badajoz. Limita al Oeste con Portugal, Andalucía, Castilla-La Mancha. Eh, no, al sur, perdón, me estoy equivocando. <ríe> vale, aquí era así... Andalucía era aquí, ¿no? El sur, obviamente al sur. Y al norte era Salamanca. el río es el Guadiana. Le daría corregido al alumno. ¡Oh! He tenido un error. Pero me interesa mucho este error. Porque en el fondo diréis que es un error. Es un error porque la palabra que creo que me está pidiendo ahí no es Salamanca. Me estará pidiendo seguramente Castilla y León. Pero si el alumno responde Salamanca al norte, Extremadura limita con Salamanca. ¿no? Eh, pero tal y como funciona este ejercicio, la verdad que está pensado pues, para ejemplos como el que hemos visto antes, ¿no? el de la capital de España es Madrid, porque es Madrid, no hay otra opción posible, pero en este caso sí que hay diferentes opciones. ¿no? Eh, pues ¿Qué podría hacer un docente para asegurar que sus alumnos no, no se equivoquen aquí o que facilitarles digamos, realizar el ejercicio? Como os he dicho, todas las transparencias en la parte inferior pues tienen... Diferentes opciones. Esta, por ejemplo, tiene una barbaridad. pero que una de ellas es esta. Mostrar respuestas. Si la marcamos, mirad cómo ha cambiado el ejercicio. Le voy a da dar a guardar. me aseguro se ha guardado. Ocho cuarto, correcto. Me aseguro que se ha guardado. Eh, voy a reiniciar el ejercicio, ¿vale? Para que no haya problemas. Para reiniciar, todo docente tiene aquí arriba el botón de repetir actividad. Le da a repetir. Digamos que se limpia todo. Entonces, lo puedo hacer también luego a los alumnos. Y mirad lo que ha ocurrido. Ahora el ejercicio se ha transformado. Yo, no, yo estoy tratando de pulsar para escribir, pero no puedo escribir. Lo que tendría que hacer es arrastrar cada respuesta a su cajita. Parece una tontería lo que he hecho, pero de esta forma es que el ejercicio ha cambiado hasta pedagógicamente. Si, esto, si estuviéramos, por ejemplo, hablando de un, de un ejercicio de, de inglés, ¿no? de lengua extranjera e inglés, habría pasado de ser un ejercicio writing de escritura a ser... Un ejercicio de comprensión, ¿no? de que si comprendo cada, de las palabras cada una en su lugar. Y todo simplemente pulsando un botón, ¿ves? para que veáis lo rápido y las funcionalidades que nos, que nos da. También incluso puede darse la casualidad de que, por ejemplo, he visto que había una, op una opción que era a medio ca camino entre Cáceres y Badajoz. Eh, está a medio camino, no solamente entre Cáceres y Badajoz, está, podríamos decir que está a medio camino entre Badajoz y Cáceres. ¿No? Me da igual que me da lo mismo. ¿no? Eh, Cambiemos eh, el orden de los puntos y partimos de Badajoz. ¿no? Si aquí, por ejemplo, pusiéramos entre Badajoz y Cáceres, nos va a dar error porque la respuesta correcta que hemos dicho antes era Cáceres y Badajoz. No es error, pero realmente es correcto. Porque eh, ambas respuestas serían correctas. Da de igual decir entre Badajoz y Cáceres, entre Cáceres y Badajoz. Pues también tenemos una opción para ello. No nos tenemos ni siquiera que ir a la parte de abajo. Esta actividad, da una opción, que es que si ponemos esta doble barra, que es la barra que está en el 1, o sea, en el, igual que ponéis la arroba, que es con el al 2, pues al 1 ponéis esta barra. Y si hacemos así, esto nos viene a decir le estamos diciendo a Escolarium que si responde Cáceres o si responde Badajoz en este ejercicio, en ambas opciones son correctas. ¿vale? Entonces, de esa forma, pues ya lo podría tener resuelto. ¿vale? He parado mucho en este tipo de actividad eh, porque tiene muchas opciones y tiene bastantes más opciones que casi ninguna. Y la verdad que da un, tiene un potencial descomunal. Solamente conociendo la actividad de la pregunta 1, de las preguntas y respuestas y esta, ya nos podemos montar unos test súper completos y súper interesantes. Pero no solo eso, es que podemos hacer muchos más tipos de actividad. Por ejemplo, vamos a hacer una de relacionar, que esta la verdad queda mucho partido. Pregunta 3. Como os fijáis, hay, voy a quitar la imagen auxiliar. Es bastante intuitivo. ¿no? Básicamente nos pone aquí parejas, una flecha, y pues nos pone hasta un ejemplo. Lo pone manzana, fruta. Y aquí en el enunciado relaciona los siguientes elementos. Como decía, no hay que ser un experto en deducción, para darse cuenta un poco cómo funciona esto. Yo, por ejemplo, voy a hacer un ejercicio que se llama Relaciona las imágenes con el nombre del monumento al cual corresponde. Antes de grabar esto, me he preparado una serie de imágenes que ahora les pues, voy a ir eh, subiendo. ¿no? Son, son imágenes de monumentos que he encontrado no solo en Internet, porque muchas las, las, he, las he hecho yo con mi móvil, las he tenido guardadas. Y, mira, por ejemplo, voy ir subiendo ahora la imagen de... A ver, ¿de qué es esta? Ya les digo, eh, en vuestro caso seguro que va hasta más rápido que el mío porque mi, mi ordenador, la verdad que en este lugar donde estamos en pasando la, lo que sea la pandemia, es un lugar que nos viene genial porque tiene mucho eh, espacio. Pero ciertamente es, es complicado para las conexiones a Internet. No llega todo lo bien que debería llegar. Vale, me estoy subiendo otra foto. Como veis, antes he subido una y he puesto en su pareja pues el nombre del monumento, ¿no? Son monumentos bastante conocidos. Que bueno, no hace falta ser de medida para, para conocerlos. Ni Extremadura, que si me apuráis, ¿no? Pero debería conocerlos todo el mundo, ¿eh? De la fotillo fotilla mi hijo, hay un día en el acueducto como crecen ¿eh? la, la foto no la hace tanto tiempo pero crece mucho y muy y muy rápido a ver si tengo alguna foto mira. Esta es una foto del teatro romano puedo poner tantas opciones como quiera y tampoco tengo que rellenarlas todas vale solamente puedo no, no hace falta rellenar aquí veis que da seis opciones pero no hace falta rellenarlas todas ni muchísimo menos. Yo creo que con tres, yo creo que ya para, para enseñarlo es suficiente. Le voy a dar al botón guardar y le damos a, a cerrar. Pues mirad, ya tendría mi ejercicio hecho. Tengo aquí mis tres monumentos <ríe> y el alumno que tenía que hacer, pues pinchar en un lado. Ha pinchado, pues se ha remarcado como en gris y luego pues, directamente en la respuesta que él crea correcta. Aquí. Y aquí, pues, el acueducto. Aquí en el teatro. Y aquí en el teatro. Le daría a corregir. ¿Ves? Y le dice que ves todas las líneas las ha puesto en color verde. Si lo hubiera hecho mal, alguna de ellas se las hubiera puesto en, en, color, en color rojo. De hecho, mira, te reinicio el ejercicio. Voy a hacerlo mal a, a Dere. Voy a hacer, por ejemplo, dos mal y una bien. Y le daría a corregir. Pues mira, sale directamente. Pues, esto está en rojo, esta está mal, esta está mal y esta... Está, está bien vale eh, si fijáis la nota no me la calcula porque como me quedan me quedan eh, intentos todavía puedo seguir haciendo haciéndolo no A ver, ahí, me da la nota justo al final cuando ya no me quedan intentos vale de hecho me estoy gastando los intentos sin cambiar nada Uy. y veis ya la solución me la ha dado más de un tres con tres no así son tres opciones y si solo he hecho una bien pues un 3,3. Eh, Tampoco os veo que preguntes en el chat. No es necesario poner imágenes, podéis poner, podéis hacerlo directamente con, con textos. Por ejemplo, en este queda muy bonito que sean imágenes, pues son monumentos. Pero en el ejemplo que había era manzana-fruta, por ejemplo. Si ponéis cerdo animal, manzana-fruta, cerdo animal, ¿no? Mérida, España, ¿no? pues ya directamente pues lo podéis también ir, ir haciendo. ¿no? Pero bueno, así, esto es lo que les decía es ir probando, e ir a, aprendiendo, ¿no? ver un poco lo que como os gusta más o os gusta menos. Luego, además, una actividad no se queda cerrada en el momento que la hacéis. Podéis poner más monumentos en el momento que consigáis otra foto o que veáis que el ejercicio es muy sencillo lo queréis complementar de alguna forma. Por ejemplo, voy a buscar alguna foto más. más o menos una del templo de Diana que estoy, estoy subiendo. Y, y nada, como pues, otro, directamente pues, la vais creando y... Y la vais actualizando en cada momento. Así que es cierto que si habéis ya compartido vuestro libro con los alumnos y cambiáis una actividad, la nota por defecto se les actualiza en esa actividad. Y se les pone a cero, o sea, se les queda vacía para que la vuelvan a hacer. Eso es importante, ¿no? Porque si ya habéis corregido una cosa y la modificáis, tendrían que volver a hacerla. Así que a veces es aconsejable pues eh, crear más cosas. <risa> he hecho otra y ahora pues, el ejercicio pues, es algo más. Resetear, ¿vale? Para que sea. Ya, pues ahora el ejercicio pues, es más completito, ¿no? Ahora tiene cuatro opciones y lo hace pues, cada vez más, más difícil. Pero bueno, así podemos hacer muchísimos tipos de actividades. Voy a hacer algunas rápido para que las veáis. Por ejemplo, en los autovaluables. Por ejemplo, una de clasificar. No están preparadas, ¿eh? Solo he preparado las imágenes, pero no he preparado, ¿no? Eh, para que veáis que es bastante intuitivo. Eh, vale, esta sería la pregunta 4 Y mirad lo que me dice. Pregunta 4 Clasifica los siguientes elementos según el grupo al que pertenecen. Primeramente me dice que defina los grupos, que los separe por comas, y luego que ponga aquí los elementos a clasificar y luego que seleccione su grupo. Pues, por ejemplo, yo voy a hacer dos grupos que es... Es Monumento de Mérida, no es Monumento de Mérida. Pues, por ejemplo, voy a poner el Teatro Romano. Es Monumento de Mérida... Veo que el grupo de más no me ha quedado no del todo claro. Voy a poner sí es monumento de Mérida. Y aquí voy a poner no es monumento de Mérida. Vale, lo selecciono, sí lo es. Vale, el, la casa, el Mitreo. Sí, es monumento de Mérida. Uno que no sea, pues el arco de Cápara, ¿no? El arco de Cápara no lo es. Pues no es monumento de Mérida. El Coliseo Romano. ¿no? Por ejemplo, pues no lo es, ¿no? Es tan roma. ¿Cuál me falta? Venga, pues el templo de Diana. Así es, monumento de Mérida. Venga, y otro más, Venga, pues el arco de Trajano. Venga, pues sí es monumento de Mérida. Voy a guardar y cierro. Bueno, pues aquí lo, lo tendría. Básicamente, el alumno que tendría que hacer, pues únicamente las opciones que tiene en la parte superior, pues las va añadiendo. ¿no? El arco de Trajano, el coliseo, hemos dicho que no. El arco de, Parra, de Caparra. Venga, si sí lo es, pero me equivoco aposta. El teatro, si sí lo es. La casa del meteo, si sí lo es, pero me equivoco aposta. Lo voy a corregir, ¿ves? Y me dice hasta las respuestas que ha tenido incorrectas. Tengo dos intentos más, lo podría ir arreglando. La verdad que esté fácil. <ríe> y directamente lo corrijo. Un día. Venga, vamos a hacer otra actividad. Así rapidito. Para picar el gusanillo. Ya os digo que lo mejor es ir probándolo. Venga, un juego autoevaluable. Por ejemplo, mirad. Una sopa de letras, que son tan difíciles de hacer en papel. O sea, Imaginad tener que hacer una sopa de letras a mano, menudo rollo. Pues aquí la máquina nos lo hace todo de forma eh, automática. Voy a poner, por ejemplo, como veis, aquí hay un enunciado, encuentra las palabras, la sopa de letras, me permite personalizar el tamaño de la misma, 20 letras por lado, son sopas de letras cuadradas siempre. Luego aquí me permite poner una descripción y una palabra a, a buscar. Pues ya voy, a poner, ya voy a poner denunciado encuentra en la sopa de letras palabras relacionadas con monumentos de Mérida vale, ya lo tendría, pues, por ejemplo voy a poner Trajano Trajano eh, Teatro Teatro voy a poner anfiteatro. Amfiteatro, <ríe> Amfiteatro. Teatro ah, teatro Mira, mosaico. No eran no, no los mosaicos que hay en la casa del Mitreo. O mosaico. Vá, voy a poner, por ejemplo, Venga Mitreo. ¿no? Mitreo está bien, ¿no? Por Mitreo. Voy a poner Diana. Venga, por Diana. venga, voy a poner foro. <ríe> no, por el foro romano. Foro. Le doy a guardar. Me aseguro, 826, correcto. Y cierro. Y ya estaría, ¿ves? Automáticamente la sopa de letras me la crea, además es aleatoria para el resto de alumnos, no se pueden de alguna forma copiar, todos lo tendrían que hacer. Y luego pues, el alumno pues, únicamente tendría que buscar por pues, palabras en la misma. A ver si encuentro aquí alguna de forma rápida. Aunque ha sido muy bueno en estas cosas, tengo que reconocer. Pero a ver si rápidamente puedo encontrar una, básicamente, para que veáis cómo se seleccionan las palabras. Le voy a poner más pequeño, si viéndola de lejos. Porque la verdad que no. Creo que alguno me estaría tratando de, de ayudar. Mira, encuentro teatro. Si selecciono teatro, pues veis ya directamente, pues, lo marca. Me va calculando hasta la nota, en este caso, directamente. 1,4, ¿ves? Como son siete palabras, divide 10 entre 7, sale 1,4, pues cada palabra es 1,4. Antes habéis visto que ponía definición y palabra. ¿Por qué ponía definición? Pues, por ejemplo, porque si quisiéramos decirle algún dato bonito... Sobre el teatro, pues lo podemos poner aquí y saldría justo en la parte de la derecha en cuando lo encuentre. Por ejemplo, eh, en, durante años estuvo enterrado y encima hubo un huerto, ¿no? Que es un, una realidad del ¿no? teatro Ajá. romano de Mérida. Pues la diferencia. ¿Veis? Voy a reiniciarlo. Ahora que encuentre teatro. <risa> bueno, os lo podéis creer, en el momento que lo encontrara directamente pues aquí abajo en la. Ah, mira, lo he encontrado. es anfiteatro, qué rabia. <risa> bueno, anfiteatro no, no he puesto. Vamos, directamente aparece la descripción aquí debajo. Me no aparece únicamente la. Ah, mira, no, no este, no, es Trajano. Voy a encontrar toda, menos la que tengo que. Ah, mira, está aquí teatro. Veis perfectamente, pues te da pues un hecho histórico, ¿no? Pues la verdad, casi la sopa de letras queda más bonita y como quien dice más apañada. Así, la verdad, es que podéis estar probando tantas actividades. Podemos estar aquí horas sí, y horas sí, y horas probándolas. Os recomiendo que os metáis en el YouTube de Escolarium, porque tenemos, por ejemplo, vídeos de las últimas que hemos venido creando. Por ejemplo, la grabación de sonido. Esta, como veis, la pone cuestionar de 5. Pregunta, no, pregunta 6 sería ya. Esta, por ejemplo, está muy, muy chula, ¿no? Porque directamente tú pones cuatro arrobas y te deja grabar segundos, le deja al alumno grabar 10 segundos algo. Por ejemplo, pues no queremos que no solamente, por ejemplo, esto para inglés es genial, porque así podemos conocer la pronunciación de algunos verbos suyos en, en inglés. ¿no? Y, bueno, por ejemplo, para este, para este cuestionario, pues así se me puede ocurrir, decir al alumno, grábate diciendo las siguientes palabras, ¿no? Le vamos a poner algunas palabras, no sé, a ver qué palabras encontramos en el PDF que puedan estar interesantes. De, de por ejemplo, de leer, ¿no? Me digo que sí. A lo mejor no sé lo que voy a encontrar aquí en el, en el PDF, pero si encuentra alguna palabra en... A lo mejor en latín y tal podría ser interesante. ¿no? Pero, bueno, <ríe> creo que no, no la voy a, a encontrar, ¿no? Ah, pero mira, puedo hacer una cosa muy chula. Bueno, grábate diciendo... Cuáles son los siguientes monumentos. Por ejemplo, pues mira, le voy a poner, como tengo alguna foto más, le voy a poner, por ejemplo, una esto. Le voy a poner una fotito de algún monumento. Me encuentro por aquí. A ver. Alcanzaba dos, no sé qué vas a salir aquí. a ah, mira, pues ahí la. Pues que la cafena por un poco más pequeña, pero un poco grande. Venga, y a poner otro. Así bastante chulo. A ver qué sale. Subir. a ver. A ver, a ver cuál tengo. Muy bien, venga pues aquí seguimos. Ya está. Le voy a guardar y cerramos. Bueno, pues mirad, me sale aquí el botoncito de grabar sonido. ¿no? Eh, eh, en todas las fotos además aparece una lupa. ¿eh? Si se viera muy pequeña para el alumno, la puede hacer más grande. ¿no? Yo tengo una pantalla que más o menos se vería, pero le daría el botón y la vería más grande. donde está el botón de grabar sonido? Pues mirad, aquí tiene pues, un campo, un botón de rec, más típico imposible, donde podría grabar su respuesta. En este ejercicio, ¿qué rocaría el alumno? Pues directamente diría, a ver, grabar el audio que permitirle yo, es, es la alcazaba luego lo puede escuchar yo, es, es la alcazaba y ya por pues, directamente pues, lo puede escuchar esto por ejemplo para idiomas es genial no se puede, se puede, puede utilizarlo pronunciando eh, cualquier tipo de verbo por ejemplo una frase y luego el alumno incluso puede volver a escucharse a sí mismo para practicar errores el docente lo escucha le evalúa o sea es súper súper potente y así por pues, la verdad que Muchísimos tipos de actividad, o sea, la que lo que os digo, ir analizando. Bueno, las actividades son transparencias, ¿vale? Eh, las transparencias parte de una actividad Blic. Y volviendo un poco atrás, todo lo que hemos creado parece mucho. La realidad es que organiza y lo queda. Voy a volver atrás, dando al botón de la X aquí en la parte de arriba. Y mira dónde nos habíamos quedado hace ya un buen rato. Eh, tenemos aquí eh, que esto era la lectura y el cuestionario. Para el alumno, pues seguirá siendo lo, lo mismo activar el modo editar para ver una cosa que es muy útil para vosotros, que es eh, siempre podemos ir al botón de editar propiedades y por ejemplo podemos cambiar el número de intentos a lo mejor pensamos que después de haber hecho las actividades creemos que sería mucho mejor con cinco intentos, ponérselo es un poco más fácil, pues lo hacemos, a lo mejor también queremos que sean aleatorias las preguntas, que les salgan en el momento aleatoriamente pues también lo podemos hacer y una cosa muy chula que creo que os va a gustar bastante es que en la parte de estilo Simplemente haciendo esto y seleccionando alguno de los otros dos, como son el Fancy y el Modern, se carga lo que sería una hoja de estilos. Una hoja de estilos es muy difícil de explicar, pero muy sencillo de mostrar. Mirad, la, he la he aplicado y ahora... Mirad. Parece que no, pero habiendo hecho, habiendo hecho este pequeño cambio, que ha sido muy, muy rápido, ahora esto pues, ha ganado en estilo, porque el estilo básico, como básico que es, pues no es tan chulo, ciertamente, como, como este. A mí, personalmente, este me gusta bastante más. Además, ayuda a los alumnos porque eh, tiene hasta un, un índice aquí, que caso bastante sencillo. Él pregunta 1, 2, 3, 4, pero si fueran otros títulos, le ayudaría a moverse entre él. Y las transparencias, pues, las puede ver aquí y moverse desde aquí. Y eso sería. La verdad que esto es ensayo de error y ya está. Simplemente, pues, con muchas ganas. Ya hemos creado nuestro tema de desarrollo, que tiene una lectura, el alumno vendría. Lo leería todo y luego haría un cuestionario. Como creamos un tema de introducción, pues yo me voy a quedar una actividad pues para introducir al alumno. Eh, voy a ponerla también en el estilo fancy. Le voy a dar OK. Y... Esto es útil, que tratéis siempre de buscar un lenguaje cercano y sobre todo que expliquéis mucho las cosas. No tened en cuenta que ahora, con la educación a distancia, el alumno llega aquí y no tiene un profesor guiándolo en el momento, sino que necesitará tener, leer textos y será lo que tiene que sustituir un poco a esa, esa cercanía física que ahora por desgracia no podemos tener. Pues yo le diría al alumno, por ejemplo, bienvenido, diciendo, en este libro digital... Vamos a trabajar el conocimiento sobre monumentos de Mérida. Dice, en el tema de desarrollo tienes un texto a leer y un cuestionario para comprobar que lo has entendido correctamente. A su vez, una vez lo superes, tienes que entregar un producto final que está en el tema final, en el último tema. Para no poner el final dos veces, en el último tema. Le daré a guardar. Esta parte de introducción es muy aconsejable, por ejemplo, muchos docentes lo utilizan pues para poner, más cosas que una introducción tan simple como la mía, para poner, por ejemplo, las competencias que se van a trabajar. ¿Cómo se relaciona esto con la programación general del curso? O sea, como esto es una píldora muy pequeña pero en vuestro caso va a ser una píldora que va a estar dentro de algo más grande que es vuestro curso académico con un grupo concreto de alumnos, pues aquí directamente pues, lo podéis eh, personalizar y poner todo lo que queráis, ya os digo, suele ser muy habitual que en esta introducción se pongan los objetivos pedagógicos, las competencias, toda la parte de programación y la verdad que quedan cosas muy, muy vistosas y muy, muy buenas Bueno, yo he dicho que hay que entregar un producto final ¿Qué producto final van a poder entregar aquí los alumnos? Pues pues venga, pues por ejemplo, como producto final, vamos a entregar, venga, eh, entrega, producto final. Ahora tiene que hacer, bueno, se me ocurre si a bote pronto, vamos a ponerlo en el archivo entregable. En la descripción explicamos qué lo que tienen que entregar y es: tienes que hacer una redacción utilizando Microsoft Word, por ejemplo, bueno, bueno. Un procesador de textos, que cada cual use que quiera, respondiendo a la pregunta ¿Cuál es tu monumento favorito de Mérida? Porque Es importante que incluyas fotografías del mismo que encuentres en Internet y expliques las diferentes partes que tiene. Por ejemplo, le daría OK y mira lo que ha pasado. Le cerraré el modo edición. Pues aquí al alumno se le ha creado, como siempre decía, siempre que cerréis el modo edición lo veis como lo vería un alumno. Eh, pues directamente veis que pone aquí entrega producto final. El alumno podría entrar aquí y lo único que tiene es pues, una pantallita muy sencilla donde le explica la actividad que tiene que hacer y un botoncito para subir archivo. O sea, el alumno lo que haría sería una vez que ya haya aprendido todo en el tema de desarrollo, opinar sobre qué monumento le gusta más, le mete fotos, una, una cosita apañada en un procesador de textos, lo guarda en su equipo y le da a subir. Lo subiría y ya automáticamente pues, se queda entregado para el docente. Voy a yo, por ejemplo, o sea, si que algún Word. No sé si tengo algún Word. Me tengo uno. Pues ya, ese me quedaría aquí subido y, y sin problema. Le llegaría al docente y el docente pues lo podría puntuar. Claro, muchos diréis, jo, es que el tema de desarrollo hombre está bien, ¿eh? es un texto que tiene su miga, pero el cuestionario no está mal, luego le puedo echar un ojo más para meterle alguna pregunta más, pero bueno, yo es que habitualmente me gusta que mis alumnos tengan más información de la que hay en internet, me gustaría complementarlo con más cosas. Bueno, pues eso eh, eh, es muy bueno, porque eh, directamente en y si os fijáis en cada uno de los temas, también podéis añadir... Eh, Además de añadir actividades podéis crear nuevo recursos. Esto que nos confunda. Cuando hablamos de crear nuevos recursos es básicamente lo mismo que crear actividades, pero sí que es cierto que se meten aquí debajo, en vez de aquí arriba. Se meten en una parte de material de apoyo. Por lo cual nosotros siempre recomendamos, y de hecho Escolarem está pensado para ello, que automáticamente lo metáis aquí debajo, ¿no? para que sean como, para que el alumno distinga de un vistazo lo complementario, digamos de lo eh, obligatorio, entre comillas, ¿no? La lectura y el cuestionario sería lo importante, lo que más tiene que analizar. Y luego aquí debajo pues, tenemos un poco de, de todo. ¿Y qué puede ser ese poco de todo? Pues mira, vamos a hacerlo muy rápido. Muy perdón. Aquí, si fijáis, tenéis diferentes botones que también están arriba, que os agilizan, que en lugar de crear de abrir la pantalla generalista de añadir actividad, os, van, os crean ya hasta una por defecto de ese tipo y alguna sorpresa especial. <ríe> ¿No? Por ejemplo, este W es la W en Wikipedia. Como esto es de Monumentos de Mérida, pues podría ser interesante ponerles aquí a los alumnos un enlace a la Wikipedia de, con los Monumentos de Mérida. Si pongo Monumentos de Mérida en este buscador, las respuestas que me está dando es la, lo, que me, lo que Wikipedia responde ante esa búsqueda. Veo que no hay ninguna página específica de Monumentos de Mérida, ¿no? Pero lo que puedo hacer, a lo mejor, es buscarle el Teatro Romano de Mérida, ¿no? Seguro que de esa sí que hay una, ¿no? Pues yo como Teatro Romano de Mérida. O sea, pues digo, pues, le doy al más. Y automáticamente, si tiramos el modo de edición, lo que me ha creado aquí, de forma automática, es eh, las tres w quiere decir que es un enlace web, que cuando el alumno pulse, pues veis, aquí ya directamente se le abre esta página, ¿no? Ya sabría que es un lugar donde puede pues, ampliar eh, pues, más información. Y así, pues un poco todo. Imaginad que vais a YouTube y buscáis un vídeo. Bueno, buscáis en YouTube, por ejemplo, Monumentos Mérida Badajoz. Y veis un vídeo pues, que os puede gustar. Sí, a ver, mira, Mérida Spain de Roman Monuments. Bueno, el este vídeo tampoco vale mucho, mira, Mérida, turismo Extremadura, parece que este vídeo está bastante más apañado. Me copiaría la dirección y diría crear vídeo si me cojo así directamente, perfectamente. Pues ya me lo ha creado aquí lo tengo. Mira, me lo he puesto sin nombre porque no he puesto nombre. Siempre podéis volver y editar una actividad. vídeo sobre monumentos de Mérida. Ok. y eh, bueno página bueno, para que sobre todo para que sea intuitivo una ¿vale? página Wikipedia Teatro Mano Media y ya estaría y así ensayo y error tantas veces como queramos ves así pues ya se va quedando un tema de desarrollo que era mi objetivo o más completo no que no únicamente tenga mi lectura y mi cuestionario sino pues que tenga más cosas donde el alumno pues como material de apoyo que su nombre bien lo indica pues pueda seguir profundizando creo que muchos me preguntáis los 423, <ríe> muchos de los 423 que estamos conectados ahora, que, ¿vale? ¿Y cómo verían esto mis alumnos? Vale, pues mira, esto es muy, muy sencillo. Eh, los alumnos ven esto de un solo clic, ¿vale? Fijaros, voy a dar atrás, he dado atrás, dando la X en la parte superior, y vuelvo a ver los libros que yo tengo en mi, en mi perfil. Todo lo que esté en mis libros se puede compartir con nuestros alumnos, ¿vale? Todo se comparte a nivel de libro. Para ello es tan sencillo como venir aquí a mis grupos la parte de la barra superior, mis grupos. Este es un usuario de prueba y, y bueno, no tiene libros asignados todavía y tiene cinco alumnos de, de prueba. Eh, vosotros tendréis aquí en la barra azul cielo seguramente muchos más eh, grupos, ¿no? que son todos los que vienen de Rayuela. Seleccionaréis el grupo donde queréis compartir el contenido y pulsáis debajo de él aquí donde pone contenido. Aquí pone contenido cero. Cuando no habéis asignado ningún tipo de contenido, os aparece esta barra de color rojo que pone que no tiene libros asignados y que deis al botón asignar. Lo pulsamos y mirad, todo lo que me sale aquí es todo lo que yo tengo en mis libros. El libro que yo quisiera asignarle a mis alumnos sería este de los Monumentos de Mérida. Lo selecciono, pulso en OK. Y si os fijáis, ya con este clic tan sencillo, contenido 1, ya todos mis alumnos a los, en mi caso, estos cinco que tengo aquí debajo, ya entran en escolarium.educares.es y ya acceden al contenido. No hay que hacer nada más. Entrarían, le la introducción, empezarían a hacer las píldoras de desarrollo y, y no solo eso. Directamente cuando vayan haciendo las actividades, eh, aquí al pulsar alumnos, tenéis un botón de calificaciones. Esto solo lo ven eh, los docentes. Bueno, los docentes lo ven para todos y los alumnos lo ven para sí mismos. Ellos pueden ver sus propias calificaciones. Pero no lo harán el resto de compañeros, obviamente. Y le dais a calificaciones... Y mirad, fijaros, eh, el libro de calificaciones ya está generado, se divide en temas que los puedo ir desplegando, me salen las diferentes actividades que tengo. Y aquí pues, el docente, pues según lo vayan haciendo, le va a ir generando la nota automática y no solo eso, en el momento que lo hicieran pulsando sobre el alumno de actividad, me saldría lo que le ha respondido. Por ahora, pues nada, esto está en, completamente en blanco porque el, el alumno no, no ha entrado todavía, porque yo lo acabo de crear, pero podréis ver en vivo y en directo por lo que ellos han, han hecho, ni más ni menos. Bueno, y con esto, <ríe> digamos que ya estaría terminada la sesión en línea de hoy sobre la herramienta de autor. Confío que eh, os haya gustado, confío que hayáis visto sobre todo que es bastante pues sobre todo intuitiva. Ya os digo que esto es un juego de ensayo y de error. No tenéis que conocer ni muchísimo menos todas las funcionalidades para poder empezar. Con hacer un tipo de transparencia, un tipo de actividad, crear un libro, ya se pueden empezar a hacer cosas de forma muy rápida. En estos días de situación excepcional he visto a docentes que al segundo día ya estaban compartiendo un libro con sus alumnos. El segundo día, y no estoy exagerando, eh, porque como guardamos el número de accesos lo veía y ya veía que lo estaban enviando. Así que nada, yo os animo a ir probando porque esto no hay que aprenderlo todo para empezar. Se va aprendiendo sobre la marcha. Y además, si tenéis cualquier tipo de duda, yo ahora voy a estar respondiendo unas cuantas dudas, pues el equipo Escocau estamos para ayudaros. Podéis contactar con nosotros en el 924-004-002, 924-004-002 y en escocau.educares.es. Eh, si me queréis con... comentar a mí algo directamente, mi correo directo es eh, coordinación.escocau arroba educares.es. Es, es cocao, se escribe, es chocao. Okay. Bueno, muchas gracias y lo que digo, ir, podéis ir poniendo preguntas por el chat, que yo aquí me quedo un rato respondiéndolas.